¿Cómo va? ¿Qué tal? Eh, segunda entrega de Radio Coaching. En realidad la primera con un tema en particular. Eh, y esta va a ser, en esta entrega voy a hablar sobre la contemplación. Y por qué este tema. Porque en realidad me apareció a mí. Es un tema personal. Digamos, Como para comenzar con algo. Y surgió de con este tema de la pandemia y el, el aislamiento digamos, estamos todos obligados a estar en casa y, eh, entonces por lo menos a mí en lo particular digamos, yo trabajo también afuera digamos, trabajo saliendo de mi casa mucho lo hago desde videoconferencia pero también trabajo por fuera de mi casa saliendo de mi casa entonces ahora tengo más tiempo de lo que en, en otras circunstancias digamos, lo que era normal antes eh, ahora tengo más tiempo que eso y yo decía ¿cómo puedo aprovechar este tiempo? Digo, más allá que estoy trabajando más sobre otros contenidos y de hecho estoy haciendo sesiones de coaching que antes tenía en forma presencial, son todas por videoconferencia digamos hay ciertas cosas que sí se adaptaron y me consumen más tiempo dentro de mi casa, pero igualmente tengo un poco más de tiempo como de hecho, por ejemplo, el tiempo de traslado de un lugar a otro, ahora no lo tengo estoy en mi casa así bueno, resumen tengo más tiempo que antes y... En referencia a esto digo bueno cómo aprovecharlo de la mejor manera en mi tiempo ahora que lo tengo ahora que me sobra digamos o ahora que tengo más que antes y como este espacio este radio coaching la idea es que el coaching le sirva a todos ustedes me sirva a mí te sirva a vos te sirva a un conocido que no está mirando esto pero vos se lo puedes pasar digamos la idea es que la disciplina del coaching sirva para el cotidiano también no solamente aplicado a las empresas a las organizaciones, o a los grupos de trabajo que también es parte de lo que hago digo, pero que sea para el día a día porque en el fondo somos todos personas, por más empresa organización y grupo de trabajo, siempre está integrado por personas y, y de hecho pasa mucho incluso con el, con el coaching de equipo, coaching empresarial ejecutivo y todos los niveles de coaching incluso el educativo pasa muchísimo eh, terminamos trabajando con las personas, con los individuos. O sea, con, con lo que le pasa individualmente a la persona. Posiblemente sí, más vinculado, más relacionado a su rol de trabajo, ¿no? digo, Pero siempre es la persona. Así que, bueno, eh, resumiendo un poco, el tema de hoy es la contemplación. ¿Y, y por qué el tema de hoy es la contemplación y por qué lo traigo yo? Es porque va a ser el primero, así que te pido, si hay algún tema que quieras que yo hable... Eh, que aporte algo desde el coaching al tema que vos tenés, me lo pones, eh, me escribís en Facebook o en Instagram, que son las dos redes que estoy como más presente o más atento, digamos. Eh, o me mandás un mensajito privado, es eh, arroba coaching con Hugo, en todos lados estoy más o menos igual. Eh, y me pones un comentario eh, o del tema que vos quieras trabajar, ¿sí? Digo, bueno, hoy contemplación, contemplar. En principio, para poder hablar más o menos de lo mismo... Voy a leerlo, ¿sí? Es una puse en Google, básicamente, contemplar, definición, y me aparecieron dos definiciones. Primera, dice, observar con atención, interés y detenimiento una realidad. Especialmente cuando es tranquila y placentera, o cuando se hace con pasividad. Definición número uno. Definición número dos. Reflexionar serena, detenida profunda e íntimamente sobre la divinidad sus atributos y los misterios de la fe Fíjate, interesante estas dos definiciones digamos. y yo por lo menos cuando lo leí lo, lo que si se quiere más me llamó la atención y por eso lo voy a rescatar ahora y desde ahí voy a hacer como una línea de razonamiento por un lado es que habla de especialmente cuando es tranquila y otro aspecto sobre sus atributos y los misterios de la fe. Entonces voy a como tratar de... Yo les voy a compartir a ustedes lo que yo rescato de estas dos definiciones y sobre las dos definiciones puntualmente sobre esto y relacionarlas y ver cómo las puedo aprovechar al máximo. Entonces yo digo, pienso. Digo, si la tranquilidad depende de cada uno, ¿de cómo o de qué manera nos paramos? Lo, lo estoy leyendo sinceramente porque lo, lo había escrito la otra vez. Nos paramos, pensamos, sentimos o vemos la realidad que nos rodea, que es el cotidiano cotidiana de cada uno, de los hechos que forman parte incluso de nuestra cotidianeidad. Podríamos arriesgarnos a decir entonces que lo podemos lograr, digamos, la contemplación, podemos lograr la contemplación en la medida que trabajemos con nuestra tranquilidad eso por un lado, y por otro lado es en referencia a lo que hablaba recién la definición sobre los atributos y misterios de la fe esto también depende de nosotros, de cada uno porque según los poderes y las posibilidades que nosotros otorgamos a nuestra fe entonces nuestros pensamientos, sentimientos y las miradas de la realidad también van a depender de eso yo digo, creo yo entonces tenemos la posibilidad de modificar o si es necesario incluso reforzar algunos pensamientos algunas cosas que decimos que hacemos, que vemos o que escuchamos desde este lugar de la contemplación y digamos continuando con esta misma línea de razonamiento que es personal, no significa que sea la tuya digo, la tranquilidad y la reflexión están en nuestras manos entonces también también la capacidad y la posibilidad de contemplar todo esto fue así como eh, una reflexión que yo hice a, a, a raíz o, en, o, o después de haber leído la definición de contemplar digo, más allá que yo sabía lo que era la contemplación pero dije bueno quiero buscarlo a ver puntualmente qué significa y en base a eso digo esto no digo, está en nuestras manos está en tus manos estar más tranquilo más sereno incluso aprovecharte digamos, o pararte desde tu propia fe de, y el poder o la posibilidad que vos le ves a, a tu fe eh, o a tus pensamientos, a tus capacidades que tenés desde, como dice acá, ¿no? un lugar más tranquilo y placentero para poder contemplar ¿y por qué traigo la contemplación acá? porque en un radio coaching es coaching en un espacio como más, si se quiere, más informal y lo que el coaching aporta, entre otras cosas, muchas cosas, es el poder abrirnos a una nueva mirada, el poder pensar diferente, sobre el mismo tema, ¿eh? Digo, porque esto es coaching, es lo que yo hago con mis clientes, es sobre lo mismo que le está pasando, lo que ellos creen y ven o piensan o sienten tener una posición diferente, una mirada diferente, como salir desde el lugar en donde están, para ver desde, otro, desde otra perspectiva, si se quiere ese tema, y de ahí seguir trabajando, ¿no? las posibilidades que tiene. Pero bueno, digo, esto en lo personal, ahora yo digo, para mí, ante esta realidad mía, esta cotidianidad mía, que ahora tengo más tiempo, porque en red surgió desde ahí, y ahora que tengo más tiempo, Puedo elegir montones de posiciones, de miradas. Digo, me puedo quejar, puedo estar de mal humor. Digamos, hay muchas posiciones. digo No, voy a aprovechar este tiempo. Que es un tiempo valiosísimo para mí. Entonces, digo bueno, a ver, voy a empezar a pensar, a reflexionar y contemplar las cosas que me están pasando. Internamente, incluso. Digo, porque hay algo que también quiero traerlo. Mira, ¿qué tiene que ver también con la contemplación? Pero es, digamos, por más que yo sea coach, o u otros colegas míos seamos coaches. O psicólogos, en el caso que sean psicólogos o cardiólogos, no importa la profesión que tengas. Somos personas de carne y hueso y a todos nos pasan cosas. Digo. Entonces, yo soy coach, pero no por ser coach significa que tengo todo solucionado, todo me va bárbaro, no tengo problema, tengo todo así como todos los patitos alineados, por decirlo de alguna forma. Digo, no, o sea, yo soy un coach, pero me pasan cosas como a todo el mundo algunas iguales, otras diferentes, otra con más intensidad, otra con menos intensidad, lo que sea, no importa yo, pero lo único que yo tengo, tal vez a diferencia de otras personas, u otras personas capaz que tienen cosas que yo no tengo claramente, no digo, pero en este caso puntual es yo tengo ciertas herramientas, ciertos conocimientos que por haberme capacitado en coaching y trabajar de esto tengo como más si se quiere más aceitado el mecanismo y desde ahí lo puedo como activar y poner en funcionamiento más rápido entonces esto de la contemplación, bueno, a ver, ok, me tranquilizo me lo tomo, como diría así en castellano antiguo, me lo tomo con soda no me tranquilizo, bajo un cambio y trato de contemplar lo que está pasando así que bueno, eh, eso en esta entrega por lo menos era la contemplación que era un tema que yo tenía así como venía yo mismo masticando o yo mismo reflexionando para ser más específicos y lo, quería, lo quiero compartir con vos en este caso porque Radio Coaching es eso básicamente, lo que te esté pasando a vos si querés compartirlo me lo pones por texto, en, eh, yo diría en Facebook y en Instagram que son las dos redes que yo estoy más como más pendiente eh, poneme, si te gustó hay un comentario, poneme un comentario, digo, ¿no? digo, si te gustó genial, si te sirvió genial y si no te sirvió y no te gustó, también. Pero en ese caso te voy a pedir, sí, qué es lo que no te gustó o qué es lo que no te sirvió. Porque a mí sí me gusta aprender, yo creo que a vos también, porque en esto estamos todos aprendiendo. Y sí me gustaría aprender de eso, digamos de lo que a vos no te gustó o lo que no te sirvió. Así que también dejame un comentario de lo que no te gustó o no te sirvió. Yo lo voy a leer, te prometo, y en la medida de mis posibilidades lo cambiaré y si sirve para lo que es este propósito de Radio Coaching lo pondré en práctica lo voy a implementar así que bueno, te dejo nada más esto, comparto con vos lo de, el tema este de, la, de contemplar que se necesita, digamos estar tranquilo, sereno y desde ahí ponernos a trabajar así que bueno, nada más, eso no lo quiero hacer muy largo y cualquier cosa, espero tus comentarios si querés y te parece que a otra persona le puede servir compartíselo a la otra persona eh, seguramente lo voy a subir a YouTube, a Instagram y a Facebook de, de mis usuarios en esas tres redes así que compartilo de ahí si querés este, y, y nada más, así que bueno, nos vemos la próxima